Hola, okay, creo, que, creo que ahí volví, no sé qué pasó, explotó literalmente mi computador Pongámosle que fue un error, pongámosle que fue un error, ok eh, No, no quiero luchar contra ti, eh, estaba luchando contra él eh, Se quitó el hotkey, todo se quitó, ok, creo que ahí está ah, No sé qué pasó, la verdad Enronadoras y placaje. a los placajes nomás Porque creo que el antiguo sepa no nos sirve Drenadoras Y placaje Las primeras rotas no van a ser tan interesantes Igual en sí el juego no va a ser tan interesante porque un monotype no es como Wow, un bloque que wow se me muere un Pokémon un grito como wow wow wow no no va a ser así eh, creo que este me lo puedo saltar y este ya este ya sí Widdle drenadoras Placaje eh, Placaje Bien Caterpie, Drenadoras Será uno que las dronadoras se quedan en el campo Así como las púas y... Sí. Bueno, sí, pero creo que las, las púas se llaman en el campo más que nada porque... Porque para eso sirven las púas pues si no, no sirven... O bueno, creo que también sirven si sí, hacía sí, ataques físicos, pero... Sí, eh, me tapo se Placaje que se sí, me sirve. bueno sí ya no me tapo placa Placaje, listo. a pues, está muy extra-leveliado, muy extra-leveliado. Okay. no sé si acá puedo atrapar a Paras, voy a ver. Yo supongo que no, pero... Veamos igual. Okay. Eh, Pueblo Veneno, Pueblo Veneno, a ver... Mejor que el Niñido yo creo que es, ¿no? O sea mínimamente mínimo y eh, somnífero bueno somnífero es mejor con el polvo veneno así no que fuera <ríe> eh, <ríe> es como terrible estúpido porque somnífero es mucho mejor que el polvo veneno y como todavía los dos en el mismo nivel pues es como un poco más o sea supongo que es como para elegir pero no sé ok acá acá pueden salir poco más veamos sale un pigi no es tipo planta fuera eh, donino, o Sanidora no es tipo planta tampoco creo que Ok, creo que no puede salir, creo. Y se dice si sí, no puede salir. Tengo que esperarme al Monte Moon, que está carla En realidad se quedó ahora mismo. A ver. Porque creo que acá hay un entrenador. Y ese sí que me lo tengo que salir. Ah, no, que okay, no hay entrenador. Okay. Eh, no vamos a comprar, siempre compro el Minecraft aquí porque no sé, porque es como típico del Pokémon. Si compré el Minecraft para tener un tipo algo menos que haya escogido a Blastoy, tal vez. Pero igual he conocido que antiguamente tiene al Blastoise y también al Yard Ok, Montemoon Manga debería aparecer Paras No sé con qué probabilidad aparece eh, Recurrente, ok Es recurrente muy bueno, o sea, lo vamos a enseñar al par Porque seguro que el Paras va a tener puros tipos de bicho eh, Ok, no sé qué va a ser eh, Yodul eh, Van a encontrar ok. Eh, Yodul O sea, Yodul, eso no va a ser muy fácil en Montemoon Porque aparecen bastante Yodul Pues Yodul es débil al planta eh, suban banda también le La ley creo que le hace por cuatro planta porque es eh, veneno volador Pero como, como mi inicial también eh, no puede lo mismo No me parece un par eso esos, sí. no sé si aparece como en, una, en un piso específico Probablemente aparece en el piso de las setas creo que aparecía A ver, creo que aparece acá Ok, acá, creo que hay una Zeta por acá creo No sé, sí Mini seta como la Zeta de Mario pero pequeñita Ya okay, sí, acá parece para... Así bien. Eh, en mujeres ¿Diversidad cólica A ver, ¿tengo pokeball? Sí, tengo pokeball, okay. eh, Creo que de un golpe lo mato, puede Ok, no lo mato de un golpe Y somnífero. Ok, lo tiene a, a trampar ya con esto Veamos, veamos Pokéball. hacemos? Uno, dos, tres Bien, bien, bien paras ha sido atrapado Eso es 6 veces de, del emulador porque no tengo una Game Boy que no nací cuando salieron, así que... Ay, no leí la descripción, bueno ahí la leemos Eh, pongámosle... Chris Porque mi profesor de arte se llama Chris Aunque creo que lo escribe así, perdón Lo escribe mal, da lo mismo Chris Chris A ver... Eh... Crisset, ok, está teniendo esta bichita con el Eh... Pokémon Nongo, y 0,3 metros Por lo cual mido lo mismo que el Tito Eh... peso mido lo mismo que el Tito eh, pesa 5 kilos Que probablemente sea lo mismo que Dito Y llaman el nombre de Es para si trae llamadas Tu... To... To... Tochacuazo to, Que crecen con él Sí, o sea, con que no pues... o saben como que le come el cerebro y bla bla bla No es por aquí así que me voy a ir de acá Perfecto eh, Debería ponerlo de primero para... Pues... Ay, perdón Que tanto al... Uh, está dormido okay. eh, Creo que no lo podemos poner de primero Aquí okay, creo. Creo que no nos podemos poner de primero. Okay, ok, Estoy tan acostumbrado al. al emuladores de. Ay, de. de DS, que tenéis que darle con la de kit. Eh, Miniset de antiparálisis sentido. Tengo una poción. Eh, Démosle una poción. Y intentemos que no se muera en el primer combate. Eh, ok, Pedro. A ver, eh, este primero lo va a hacer caca, así que cambiémoslo. Ok. Si le damos arañazo, eh, presiona normal, ok, listo, ya eh, se despertó, así que ya a hacer algo. Cambio más glow y en eh, placaje, y a placaje no me lo a ok. sube de nivel? No, sube de nivel, menuda basura. Eh, pierna normal, creo. Sí, no nos va a servir de nada porque no hay ningún Pokémon que evolucione por piedra normal. El único que creo que evoluciona por piedra del tipo planta es en eh, Execute, evoluciona con piedra hoja, que se consigue en la zona, en Ciudad Zulona, así que probablemente no compramos una piedra hoja antes. Eh, Ok. Entrenadoras. Mm. Placaje. Placaje. Placaje. Placaje. Okay. Ah, era, pensé que era un Pokémon. Pensé que era un entrenador. Okay. Em, me quiero saltar a la mayor cantidad de entrenadores. ¿Por qué? Porque solamente tengo dos Pokémon. Y el problema no es tener dos Pokémon y digo oh, que va a ser muy complicado a la vez. El problema. Es que eh, van a terminar muy extra lebeleados, ¿ok? porque de normal pues llegar a Misty con nivel 20 ejemplo, así, con todo más o menos parejo. Y yo voy a llegar muy extra porque tengo dos Pokémon nomás, ¿vale? Por eso no quiero, no quiero. No quiero. Lo malo es que por el momento, Chris, no puede hacer nada. Pero cuando digo nada es literalmente nada. Así que, tendríamos que ver lo que es. para paralizador. Por lo menos puedo paralizar el objetivo y ponerla a pegarse arañazos o cambiar al bulbo yo Yodu. eres planta. Pero creo que no aprende ataque de planta. Al menos en esta generación. Probablemente en no, una no. generación futura. Tal vez lo aprenda. Voy a ver. Si sí, aprende. Eh, paras. Paras. No paras. Paras aprende. Paralizar que tipo planta. Pero aprende espora. Que tampoco hace daño. No aprende ningún ataque que haga daño. ¿Verdad que le íbamos a dar recurrente? ¿Verdad que le íbamos a dar recurrente? Si es que lo a... No creo que no me va a aprender recurrente. O sea. Es tipo planta. Aquí sí. sí puede. Ok. Sí, bueno. Al menos aprende recurrente. Por lo cual. Igual creo que. O uh, Fairy LOL. Eh, vamos a cambiarlo. Eh, recurrente es. No físico. Hoy estoy muerto, no. Creo que no. Recurrente. No sé si es muy bueno porque recurrente recurrente es planta. ¿Y planta especial? Creo que sí, porque. ¡Oh! Está evolucionando nuestro. Nuestro Glow. Y. F... No era planeado que evolucionara. En realidad, creo que la mayoría de veces evoluciona antes de enfrentarse a Bronco. Pero a mí casi siempre revolucionar el monte porque aquí no en Ibizaur. Vamos a hacer Ibizaur. Pues, aquí da. Nada más que decir. Vamos para arriba. Uy, otro Pokémon. Este, tengo la fe de que, esta, de que en esta partida me va a salir un Shane. Porque llevo como mil años jugando Pokémon y nunca me salió un shiny. El único shiny que me ha salido es lo rojo obligatorio del lago de la Fura que me ha salido como 90 veces. Y en el cristal, eh, en el original me salió del huevo es. Ok eh, y en Pokémon Go tengo tres nomás, que es un Magikarp, un Tentacool que lo evolucioné Tentacool y un Pupitar que lo encontré salvaje, por lo cual no, no es tan bueno ni siquiera lo pienso evolucionar, así que Okay, este tipo hay muchas pro que me mate, paralizador. O okay, de ataque rápido creo que me mata. O okay, de no me mata y su usa paralizador lo paralice la idea sería ahora tirarle drenador hipercolm... ok, no creo que sea más rápido que yo no es más rápido porque está paralizado ahora, okay. oh, no, no, sí es más rápido que yo, pero no ok, um, debería tomar alguna poción Usemos una poción en glowing. En ok, hasta que rápido quita mucha vida pero me voy curando con el drenador no sé que esté bien digo sepa ok, le matamos, le matamos le matamos, le matamos Y menos nos quita mucha vida Chris subió a nivel 8, ok. okay mmm... Suba, creo que no, no tiene ningún ataque así. Ya saben. Tipo volador. Hasta que funciona golpata. Así que no me debería quitar nada. Drenadora, si. Sí, Alá, tipo sepa o a placa. Placaje, creo que mejor porque el tipo sepa no lo que va a quitar tanto. Ok, bien. Lo malo. Ahora viene este tipo. Este tipo, si no me equivoco, tiene un eh, Grimer. Y no sé qué más okay. Eh, creo que para resiste no no resiste veneno, en realidad es por dos al veneno, así que no sé por qué pensé que resiste al veneno. Va a ser muy complicado, no me queda más pociones, supongo. No quiero volver a ver. Se la voy a poner a ti. a ti, <risa> Vamos. Eh, da lo mismo el fósil que pillé. E. Porque se van no a quedar guardados en el PC para siempre porque no lo puedo usar en ninguna planta. Si fuera en tercera, estaría a Cradily, que planta, pero y Cradily es uno de mis Pokémon favoritos. Pero lamentablemente pues eh, no estamos en tercera. O sea, técnicamente sí estamos en tercera, pero no estamos en YouTube. ¿Saben cuál va a ser el verdadero problema? Que me voy a terminar quedando sin PPs. Y sí? va a ser el verdadero problema. A ver, tú no puedes hacer nada, pero nada, nada. ¿okay? así que tú. Ponte a pegar a entrenadoras Se te acabó las pepas. No, no, okay. Creo que vamos a tener un pequeño problema. Un pequeño. Un pequeño grande problema. Porque el único ataque que nos queda es omnífero No tengo. Tío, Tommy dice, Ok, no tengo nada. Por lo cual, Chris... Pero es que Chris lo... Espera, se acaba de despertar. turno no hay una basura. Paralizador. Lo paralice No lo mato ni de broma con recurrente, porque creo que en Coffee no es veneno y veneno eh, resiste planta. Dime, por favor, que no resiste planta. Resiste planta. Por lo cual, lo mejor es arañazo. Veamos. No le quita nada. Ok, no se puede mover. Que el otro no puede atacar, es el problema. Antiparálisis. Creo que voy a tener que volver a... Sí. Voy a tener que envolver... ¡Ah, no tengo placajes! No puede ser, amigo. Tenía placajes. Soy un imbécil. ¡Ah, tenía placajes! No podía ser más imbécil. ¡Ay, No, Píllate el elix porque hay que estar... ¡Ah, tenía placajes! Fude... Es que pensé que se me habían acabado todos los movimientos. Esto es una... Eh... ¿Pepita, creo? No, un antídoto. No sé para qué. Creo que... Bueno. La vida no es Así que no, no sé. Los nidoran, no. No, los nidos no aparecen aquí. Okay. Llegamos a la ciudad de Misty. Okay. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Llevo 11 minutos más. Los 5 o 6 minutos de grabación. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a parar aquí. En el siguiente episodio supongo que... ¡Oh, Rugido, En el siguiente episodio conseguiremos a en Odish. Porque Odish es de... Odish, sí. Odish es de este Conseguimos porque hay que pasar el puente de ese horrible. Y eh, después de Odish, creo que ya si sí no, no podemos conseguir hasta, hasta la zona cefari, así que vamos a tener mucho tiempo contra el Pokémon. Eh, Baile Blue no me gusta mucho. Me gusta más veloz. Pero igual. Eh, iba a dejar el fósil después me di cuenta que no puedo dejar el fósil. Hola. Eh, no le debía haber hecho de tipo planta. Probablemente. Lo puedo haber hecho de volador. Volador es muy interesante porque está Charizard. butterfree los dos pas. Bueno, así es la más interesante de volador, pero... El tipo inicial... El tipo inicial es bueno. vale bueno. Eh, si sí lo vamos a mejorar por aquí ya. Eh, porque ya no podemos hacer nada más. Porque ya no, no alcanzo Así que yo creo que ya me voy a despedir. Pero bueno, dormir. Eh, yo creo que ya. Chao. Eh, Chao. Eh, cinta de transición en negra.